¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo cómo conseguir a los tres Lican Rocks Shiny con un solo bocadillo y en menos de media hora. Obviamente, chicos, vais a flipar y vamos, sin más dilación, a darle caña. Pues hermanos, aquí estamos y como veis, yo tengo una jauría de Lican Rocks, aunque hay unos cuantos que están durmiendo un poquito tras. Otro más que se pone a dormir, pero ¿esto qué es? Que no es de noche, hermano, madre mía. Bueno, es lo que hay. Chicos, ¿queréis conseguir estos tres Lican Rock Shiny que yo tengo cuatro? Otro a dormir. Pero qué pasa en este vídeo, chicos? De esto, yo tengo cuatro porque he conseguido dos Lican Rock diurnos, pero bueno, estoy refiriéndome a los tres principales. ¿Queréis saber cómo se hace? Pues yo os lo explico, compañeros. Lo primero que tenéis que hacer es conseguir una manada masiva de Lican Rock como tengo yo ahora mismo, ¿vale? Os la voy a enseñar. Fijaos que aquí tengo una manada masiva de Lican Rocks y, chicos, estas manadas esconden un secreto que es increíble. Lo primero, el primer paso de todo, chicos, es provocar la manada masiva. Para ello tenéis que hacer un sándwich. De tipo roca, encuentro roca nivel 2, que ya os lo expliqué en el vídeo de cómo forzar manadas masivas, pero bueno, os lo voy a... Os voy a enseñar cuáles son los sándwiches. Serían estos de aquí. El bocadillo tipo roca sería el bocadillo número 74, que si no tienes la receta, tranquilo, porque aquí tienes... Todos los ingredientes sin ningún tipo de pérdida. Y una vez hagas ese bocadillo, simplemente tienes que empezar a hacer time-skip, ¿vale? Te estaré poniendo en el vídeo cómo lo hice yo. Y simplemente lo conseguí en dos míseros pasos. Ya tenía mi manada masiva de Lican Rock, ¿vale? Una vez has conseguido la manada masiva, tienes que ir a esa manada y derrotar a mínimo 60 Lican Rocks, ¿vale? Hasta que te aparezca el mensajito de... Quedan muy pocos Licanrock Rock en el área o algo así, vale. El mensaje lo estaréis viendo también ahora mismo. Una vez has conseguido todo eso, ha llegado el momento, chicos, de guardar la partida y aquí ya tienes asegurada una manada masiva de Lican Rocks, eh, donde la probabilidad de shiny es la máxima posible. ¿Cuál sería el siguiente paso, chicos? Pues obviamente el siguiente paso es hacer el sándwich de encuentro shiny. Eh, nivel 3 de tipo roca y de encuentro tipo roca nivel 3 también, ¿vale? Ese sándwich lo tengo también preparado por aquí para que lo veáis. Básicamente es seguir esta receta de aquí, ¿vale? Concretamente esta, que sería pimiento rojo, pimiento verde, pimiento amarillo, dos, eh, dos pancetas, un jamón serrano y dos especias ocultas, que pueden ser la dulce y la salada, dos saladas... Eh, picante y... Mmm, picante, creo que hay muchas combinaciones que sirven, ¿vale? Simplemente, pues pruebas hasta que te salga eh, la combinación. Hay muchas que valen, así que no te preocupes. Tiras ese bocadillo, chicos, y a partir de ahí ya puedes empezar a buscar a los League and Rock Shinies. Y dirás, vale, Eco, pero si solo has conseguido una manada de League and Rock mmm, nocturnos, pues solo podrás conseguir el nocturno. No, hermano, aquí está el truco. Cuando yo lo hice, cuando hice mi manada masiva de League and Rock nocturno, al llegar... A esa zona me encontré solo con lican rocks diurnos y dije yo, ¿cómo? ¿Qué acaba de pasar? Compañeros, lo que pasó fue que hice el, digamos la búsqueda de manada masiva cuando era de noche y cuando llegué allí cambió el ciclo horario y se hizo de día. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la misma manada masiva a lo largo del día va a ir cambiando en las especies que te va a ir soltando. Y eso es la clave de este método, chicos. Si conseguís hacer... El bocadillo de Shiny Hunting, el bocadillo este que os acabo de enseñar, eh, en un horario específico vais a poder cubrir tanto la mañana, como el mediodía, como la noche, ¿vale? Ahora, cuidado, ¿qué horario es este? No es fácil de determinar, ¿vale? ¿Cómo lo hice yo? Pues básicamente, como yo acababa de empezar el ciclo diurno, pues esperé un poquito, de hecho me fui a comprar materiales después de haber derrotado a los 60 Lican Rocks y tal. Y me fui a comprar materiales. Y cuando volví, ya podía hacer mi sándwich tranquilamente. Y más o menos calculé que debía llevar la mitad de un ciclo diurno, que es como una media hora larga, ¿vale? Entonces, terminé, me, eh, me empecé a hacer el sándwich. Conseguí dos shinies de Lican Rock diurno en 6 minutos. Fue una cosa exagerada. Y después eh, cambió al Lican Rock de la tarde. Por desgracia, yo lo calculé un poco mal. Y entonces cambió a la tarde o algo al amanecer. Al atardecer. Como. A cuando llevaba ya 23 minutos de sándwich o algo así. Y claro, chicos, el atardecer dura solo 3 minutos de tiempo real. Conseguir el Lican Rock Crepuscular Shiny es muy complicado, ¿vale? Yo he tenido la suerte de conseguirlo a la primera. Os lo juro. O sea, no. No estoy falseando este vídeo, lo estáis viendo, chicos. Os podría dejar la grabación completa. Ha sido en mi primer intento, cuando he descubierto esto. Y cuando además eh, he conseguido tanto el Licarock Rock normal como el Licarock Rock Crepuscular. Cuando terminó el tiempo del and Rock Crepuscular, ya solo me quedaban unos 3 minutos del de Lican Rock nocturno. Y chicos, no me dio tiempo. Hice mal el cálculo. Pero si lo hubiera hecho bien, hermanos, conseguir a ese Lican Rock. Shiny tampoco hubiera sido un problema ¿Cómo lo conseguí? Pues simplemente, chicos, luego tiré otro bocadillo Y en 10 minutos ya tenía Millikan Rock eh, Este nocturno Shiny, ¿vale? Lo estaréis viendo, me quedaban solo 10 minutitos Y eso fue, fue increíble eh, Luego hice más pruebas que me resultaron interesantes Y es que probé también a um, Cuando has guardado delante del Shiny a intentar reiniciar la partida cambiando la fecha para ver si, imagínate que lo has, has encontrado un nocturno, como fue mi caso, ¿no? Pues imagínate que al resetear te apareces de día y se convierte en un Lick Rock diurno shiny. La verdad es que hubiera sido <risa> hubiera sido muy bonito, pero no, no ocurrió, ¿vale? Conseguí reiniciar hasta que apareció el día y se mantuvo siendo un Lick Rock Nocturno Shiny, ¿de acuerdo? Y alguno me dirá, pero qué eh, ¿hay otra manera de conseguir a, a estos Lican Rock en Shiny? Que es más fácil, que es el método Masuda, sin ganar es, sin gastar especias. Sí, compañeros se puede hacer con el método Masuda. Pero hay un problema: solo vas a poder conseguir el diurno y el nocturno de, eh, con los Lican Rocks normales, ¿vale? Con los Rockrafts normales, porque el Lican Rock crepuscular requiere que el Rockraft tenga la habilidad. O un tempo que es ritmo propio en español, ¿vale? Y eso solo lo vas a poder conseguir con un lick and Rock con ritmo propio, que esos lick and Rock, perdón, esos rockraps no evolucionan en el Lican Rock normal. He hecho una especie de trabalenguas, brutal. Pero creo que me estáis entendiendo, ¿de acuerdo? Si lo quieres hacer por el método Masuda, vas a tener que hacer dos métodos separados: uno para el Lican Rock crepuscular y otro para el lick and Rock, pues, de. de nocturno y diurno. Y chicos. Este método es mucho más rápido para conseguir a los tres en Shiny. En esta manada masiva vais a poder conseguir los tres en Shiny y con un poco de suerte, con un solo bocadillo. Y se puede, os garantizo... Que se puede, chicos. Por cierto, si alguien quiere mi segundo Lican Rock Shiny, yo os lo puedo intercambiar si os metéis en mi servidor de Discord, que me escriba, el primero que me escriba y que me ofrezca algo interesante, yo le cambio mi Lican Rock para que lo tenga, ¿de acuerdo? Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. La verdad es que me ha parecido un vídeo bastante interesante y que os puede molar, así que reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y revisad este vídeo de aquí que seguro que os va a... A volar y nos vemos chicos Chao, chao